Este es el Review Oficial de Diego Costa, Equipo de la Semana Hola fiferos, pues bien vamos a darle inicio a este Review Oficial Yo soy Cerecero Este es Diego Costa del Equipo de la Semana que acaba de salir y la verdad vemos que tiene estadísticas muy buenas eh, le pega con la derecha tiene 89 de tiro, 90 de físico, 84 de ritmo, que no es mucho, pero el tipo tiene muy buena aceleración, lo cual lo compensa un poco, pero no lo mueves, no lo mueves. El regate tiene 83. Y vamos a ver cómo juega Diego Costa. Esta jugada, por ejemplo, aquí se va sobre la banda. Quiere recortar. Y es una característica muy buena de este jugador. Porque pelea todas. Mira, mira cómo los muerde, va y muerde, y muerde. Y ahí le quita la pelota. Hace unos dribles Ahí se va a quitar un jugador y vean la chulada que hace Vean ¡Mua! Vean que golazo hace Diego Costa Y esto es lo que tiene La verdad es una bestia el tipo Es, es como un hombre lobo Y hace unas jugadas excelentes Es muy bueno eh, a la hora de, de quitar la pelota a otros jugadores Porque tiene muy buena física Su cuerpo o sea, es muy físico, muy fuerte Y también eh, tiene muy buena técnica yo considero para quitar pelotas Aquí es lo que les digo, la aceleración Vean qué rápido corre la pelota pegada a los pies Pegada a los pies le permite ahí, quitarse un jugador con un movimiento, ni siquiera con una pinta Y mete un golazo, vean cómo la lleva pegada a los pies Pegada a los pies Y vean qué golazo llega, llega a meter Diego Costa Un jugador que tiene muchas variantes También su, su tiro bombeado, miren ahí nada más Un poquito de espacio donde la pone Y también... Eh, lo que yo recomiendo mucho es solo como poste En esta jugada por ejemplo Toco y recibo Aquí se la da a pitch Y contra el portero es, es eh, 9 de 10 las va a meter La verdad es muy raro que falle Es un gran jugador Aquí otra vez lo uso de poste eh, La pasa aquí a cuadrado Y vean de primera con la zurda que no es su pierna Como le pega durísimo y directo a la portería, ni siquiera tuve que apuntar Ni hacer nada, nada más fue darle la pelota Y tirar prácticamente eh, Lo único que no me agradó mucho de Diego Costa Es precisamente su falta de velocidad Pero te da jugadas como esta si Vean aquí el poco espacio ¡Pum! ¡Papá! Vean cómo le pega durísimo a la pelota Le pega ahí de primera ¡Mau! ¡Mojos! Y es Peter Sech, no es cualquier monstruo Y es un hombre lobo bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. ¡Vean eso! cómo le pega ¡Pum! Reventó ahí. Si te pega en la cara, yo creo que sí te desmayas, eh. La verdad es que es un tipo que le pega durísimo, durísimo a la pelota. Es un gran centro delantero. Vean aquí de primera. Y esto también es una característica fabulosa de este jugador. Que más le pega increíble con la cabeza. Vean aquí cómo le da de primera. Cómo le da ahí al bote pronto. ¡Pum! De volea. pa! pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wow, ven qué golazo, Este es un jugadorazo, es, es un monstruo, es un, es un letal del área, la verdad es que yo recomiendo que, que lo usen con, con otro delantero más rápido y más habilidoso para que sea el complemento, porque él es como un poste, eh, si lo usas como poste te va a funcionar muy bien y también eh, recibiendo la pelota ya en carrera larga también te va a definir. Muy, muy muy bien, nada más que sí es un poco lento eh, No tiene muy buen drible Entonces si lo complementas con un delantero Que sea habilidoso y rápido Van a ser la pareja perfecta A mí la verdad me recordó Al Chucho Benítez eh, Donde quiera que estés en los cielos El Chucho Benítez, un jugadorazo Un monstruo del área Así es Diego Costa, es un gran centro delantero Es un excelente rematador Pero sí Hay que acompañarlo con un jugador que sea habilidoso, que lo acompañe. Pues bien, espero que les haya gustado este review y recuérdenlo, pegándole de bote pronto como Diego Costa, FIFA la vida.